para Simón Pedro sin caraytas sin Jesús, y en discundia cuando se asustará, para va a ir acá, sin va a vira, que Disura sin Jesús, Pedro, racique evanendo Tasa y a la Tashinita Shin en la que está en Jesús, la sin Pedro chini da sandía niaña entia llega Pedro cachin Asutandya asuta andia ita yo cubito sanda Pedro Cachirasa, un un subvivo cachira andia sa chin un un dia susto sin dia cu comisión da sandia Pedro va Dasara. Sasha asutu, Rakucheka cucheca, la cataora Jesús, shan yaita asira, la sato shanya sanyara yu viva. Santa Queen Jesús cachira sanyara, seyu, sachita con dichi, yan de sanyayu, yo, Israel, raven un, na no shibe yun valle van yu, ranuchitu viva, sanyayuna, ranichunke, la cata un raba Nanda gatun na shiniso ya sañaba yu. Sachinaka, racontaba y nina. Niña que sañayuna, kachi Jesús. Ratendi indica a Jesús no yo. Sarandis con va ir a comisioca, ya ndianura, tandi kara Nichunta ayu kun, sustura curche, cachira. rasana kuni Jesús cachirasa shira Tu va indica yu. shinju yu. Yaña kunyaba. Ratuminyan minienda cuba que indica Sarah ni chonkan ni kachira. nativira nati vira jesus kwara, ara tu cuche, kuche nu otakundi dia sustu ranunni jesus kwara ara shindya. Rana Pedro ara shindya no shishinyuka, sa asura yo kubituyoba kachina. Sara ti seetun sha jesus tanto era cachirasa, Kachira. yo cachirar. Tres años encantócutea. Tres no nos estructuracucheca. Tres Pedro Soka Kachirasa. A suyo cubira. Insignia yo. Sin niyo no yo estuvoica Pedro sha Jesús. Sara cannavachele.